Un archivo oculto nos puede mostrar algo que todavía desconocemos acerca del gran evento final de esta temporada que está por llegar. ¡Chavales! ¿Cómo estáis? ¿Quién me... ¡Vaya pelo de mierda, bro! No, os prometo que en la vida real no soy tan feo, ¿vale? Chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy Mister De neox y chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar algo que realmente vais a alucinar Y no os lo digo de broma, o sea, os lo digo de verdad Se ha filtrado algo que realmente vais a decir Y es que es algo muy importante que se ha sacado de los archivos del juego Y es que, ¿os acordáis del monstruo de Pico Polar? Esa bestia tan misteriosa antes de que llegara se filtraron audios Antes de que llegara se filtraron Muchos archivos y ahora Han llegado nuevos audios Al juego ¿Queréis escucharlos? Pues quedaros durante todo el vídeo y no os perdáis Ningún motherfucking detalle De todo lo que vamos a explicar Porque chicos, todo viene originalmente De los archivos del juego Empezamos con el vídeo por cierto que casi ya ni lo digo, chavales Código Mister de Neox siempre en la tienda O sea, acordaros siempre de ponerlo, por favor Ahora sí que sí, código Mister de Neox, Todo el mundo lo ha puesto, ya lo has puesto, ¿verdad que sí que ya lo has puesto? Ya lo has puesto Entonces, dentro vídeo, venga, va Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy Mister de Neox Y os invito a que os pongáis cómodos Porque esto empieza ya Chicos en el vídeo de hoy vengo a enseñaros diferentes filtraciones que realmente me han puesto los pelos de punta. Así que chicos os recomiendo que os sentéis, os pongáis cómodos y abráis vuestra mente durante todo el vídeo porque lo que os voy a enseñar hoy... Realmente os va a alucinar. Y es que ya empiezan a salir diferentes easter eggs secretos ocultos de los archivos del juego que nos muestran muchos detalles acerca de lo que está por llegar en Fortnite tal y como ya vivimos en el juego anterior con el monstruo de Pico Polar. Y es que se han encontrado diferentes imágenes dentro de los archivos del juego que, añadiéndoles ciertas capas, se notan diferentes figuras perfectas que no han sido creadas al azar, es decir, alguien las ha puesto ahí para que las veamos. En primer lugar quiero deciros que podéis conseguir una skin de la tienda totalmente gratis con este vídeo, así que chicos solo deberéis comentar el vídeo, dejar un buen like en este vídeo y si no están suscritos ...lógicamente, suscribirse con la campanita activada. Así que chicos, les deseo muchísima suerte a todos y con esos tres sencillos pasos ya estarán participando para la skin, por ejemplo, de Harley Quinn. Como bien sabéis, a lo largo de los años, a lo largo de las temporadas de Fortnite, en este canal hemos estado mostrando mucha información que fue filtrada antes de tiempo... Gracias a filtradores de Twitter, eso significa que sacamos la información directamente de la gente que se dedica a sacarla de los archivos oficiales del juego. Yo os la transmito y casi el 90% de la información acaba siendo verídica y acaba siendo introducida en el juego. Y es que chicos, preparaos porque lo que viene hoy os va a dejar el culo muy abierto. Así que empecemos por lo más suave y acabemos por lo más fuerte. En primer lugar fue filtrado un glider que como bien saben, glider significa un paracaídas. Un paracaídas que ha sido filtrado directamente de los archivos del juego en la carpeta de planeadores inacabados. Eso significa que todavía necesita algunos detalles más para poder ser publicado de manera oficial en el juego. Pero lo que me llama la atención especialmente es su forma y su nombre. La forma de bomba nuclear y el nombre de Nuke. Algo que todavía está en proceso para llegar al juego y quizás llegue al juego en el momento más indicado. Ya que quizás esto tenga algo que ver con el gran evento de esta temporada Es algo que probablemente muchos de vosotros Ni sabíais que eso existía en el juego En segundo lugar, os voy a mostrar Un nuevo archivo Ha sido encontrado dentro de los archivos del juego oficiales Que quiero que lo escuchéis vosotros mismos Por vuestros propios oídos Y que lleguéis a vuestras propias conclusiones de la misma manera. Quiero leeros a todos debajo en la sección de los comentarios cuál es vuestra opinión acerca de este nuevo audio que se ha encontrado dentro de los archivos del juego. Eso significa que muy pronto, de manera oficial, lo que vais a escuchar a continuación se va a estar escuchando dentro del juego de Fortnite y todavía desconocemos de qué se trata y desde luego es algo muy, muy extraño. Os dejo con el sonido. Y bien, después de escuchar este extraño sonido que habéis escuchado, quiero que me comentéis debajo qué os parece o qué os imagináis cuando escucháis ese audio dentro del juego a qué podría estar relacionado. Pero el misterio no acaba ahí. Hubo un archivo de audio de evento extraño, lógicamente, el que acabáis de escuchar, que se agregó ayer el juego de Fortnite y cuando lo pones en un espectrógrafo se muestra esta imagen. Una imagen que a priori nos da a entender algo realmente muy desconocido. No sabemos de qué se trata pero parece ser que son en principio dos símbolos en forma de repetición. Significa eso que esos dos símbolos que vemos en esta imagen van a tener algo que ver con el juego de Fortnite muy pronto. En primer lugar, se observa una figura en forma de lo que parece ser un oso o un gato. ¿Un animal que desconocemos? ¿Podría ser incluso un mapache? No lo sabemos al 100% todavía, pero pronto podremos descifrarlo. En segundo lugar... Lógicamente un pez, un pez que déjenme decirles que no es algo que hayan puesto ahí al azar Y es que hace un tiempo dentro del juego de Fortnite se filtró esta imagen acerca de la leyenda de Fortnite La leyenda del pez mítico, del pez gigante o del pez dorado de Fortnite de un monstruo nuevo que debería llegar a la isla en breves tiempos. ¿Será esta la pista necesaria para desbloquear cuál es el gran misterio de el pez mítico del juego de Fortnite? ¿De qué se tratará este espectrograma que hemos encontrado dentro de los archivos? ¿Creéis que tiene algo que ver con el evento final de esta temporada? ¿O creéis que simplemente es... Algo troll por parte de la compañía de Epic Games. Sinceramente creo que esto significa algo para el gran evento final. Creo que realmente esto esconde una pieza clave en este gran evento que está por llegar esta temporada. Así que chicos, muy pronto llegarán nuevas pistas, muy pronto llegarán nuevos detalles... Y el Tito Neox estará ahí para cubrirlos Así que chicos, os invito a todos a que os suscribáis si todavía no lo estáis A que activéis la campanita del canal Para que os lleguen las notificaciones cada día Y lógicamente me puedes seguir por mis redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram Como en todas las redes que tienes en la descripción de este vídeo Así que chicos, me despido de vosotros Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo misterioso Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y... ¡Chao!